Te llevaré mi caballo, que es alegre pinturero, yo me pondré chaquetilla, flamenco hasta en el sombrero, un buen ramo de claveles, he comprado para ti, bella y sutil, para llevarte de mi brazo morena, a nuestra feria de abril, te lo enviaré a tu casa, ...con una bella invitación... ...para que seas mi pareja... ...de este corazón ladrón... ...te llevaré mi caballo... ...que es alegre y pinturero... ...yo me pondré chaquetilla... ...flamenco hasta en el sombrero... ...y seremos dos felices... ...flamencos aventurados... ...presumiendo de claveles que tu pelo irán clavados y entraremos al ferial triunfando desde el principio y nos harán tantas fotos me harán perder equilibrio te llevaré mi caballo que es alegre pinturero yo me pondré chaquetilla flamenco está en el sombrero flamenco está en el sombrero y seremos dos felices flamencos aventurados presumiendo de claveles que tu pelo irán clavados entraremos al ferial triunfando desde el principio y nos harán tantas fotos me harán perder el equilibrio Sería de abril Ole ole ole ole ole ole, ole. Sería de abril Ole ole ole ole ole ole, ole, ole, ole. Sería de abril Ole ole ole ole ole ole ese de de abril un buen ramo de claveles he comprado para ti bella y sutil para llevarte de mi brazo morena a nuestra feria de abril, te lo enviaré a tu casa con una bella invitación para que seas mi pareja de el corazón ladrón. Y entraremos al ferial, triunfando desde el principio. Y nos harán tantas fotos, me harán perder equilibrio y... Te llevaré mi caballo, que es alegre y pinturero, yo me pondré chaquetilla flamenco hasta en el sombrero.